Por error, la minera Pelambres depositó en el lado argentino. Desde el año 2006, 2007 hasta el año 2011, 2012, se depositaron acá residuos mineros. Gracias al esfuerzo de todos, a la intervención del de gobierno de la provincia de San Juan, a la intervención de la minera Pelambres, de la justicia federal con asiento en la provincia de San Juan, también de Cancillerías de Argentina y de Chile, Alcanzamos un gran acuerdo y después de cinco años de, de trabajo arduo, vemos cómo se ha recuperado toda la zona. Estamos muy contentos de bueno reunir con la autoridad argentina a dar prácticamente cierre a todo lo que es eh, sacar las la combreras de acá del Cerro Amarillo. Eh, un compromiso que teníamos con el gobierno argentino y que lo hemos podido llevar a cabo en forma exitosa en estos cinco años y cinco meses de trabajo. Ha sido un hito. Un hito de las relaciones entre países, un hito en el reconocimiento de los pueblos y por cierto, un agrado fraternal con esta empresa chilena para un pueblo sanjuanino. Y si estamos pensando en una minería seria, en una minería que protege el medio ambiente, en una minería que se puede practicar para el desarrollo de la provincia y del país, pero con seriedad, con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo de todas las actividades económicas que se desarrollan a través de la minería. Bueno, muy bien. El video entonces... Y...